recibo la visita de Pedro Castaño, quien es secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Un ayuntamiento que ha venido demostrando avances, desarrollos, cambios y transformaciones. Recordamos nosotros a la llegada del alcalde Carlos Guzmán, una situación que se presentaba en Duquesa. A partir de ahí, casi todo el país puso los ojos en Santo Domingo Norte a ver qué ocurría en este municipio. Ya han pasado dos años de gestión, una rendición de cuentas que se estuvo llevando a cabo el pasado 24 de abril. Importantes anuncios se hacen en este ayuntamiento. En esta noche vamos a conocer todos los detalles de manos de su secretario general. Pedro, bienvenido a este espacio. Buenas noches, Robert. A usted y a los distinguidos amables televidentes que durante más de 30 años están cautivos viendo este espacio. De manera que agradecido estar aquí. Gracias, gracias. Pedro, si pudiéramos pasar balance, como yo decía, la introducción, desde aquel incendio que tuvo Duquesa, que fue un escándalo a nivel nacional, ¿qué ha pasado ya dos años de gestión en Santo Domingo Norte de mano del alcalde Carlos Guzmán? Vamos a hacer un balance, por favor. Bien. Eh, grato es la pregunta y el momento para pasar esa revista. Sí. Eh, de verdad que han sido dos años. Arduo, de intenso trabajo, un equipo que se instaló en la alcaldía de Santo Domingo Norte del ayuntamiento, con el único objetivo de brindar servicio a las comunidades. Un ayuntamiento que tiene más de alrededor de 400 kilómetros sí. cuadrados, y desde el puente Jacinto Peinado hasta Sierra Prieta, sí. ¿verdad? y desde el Higüero hasta Sabana Perdida, todo eso comprende el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, bordeado por ríos. Yo siempre digo que estamos en sí, una isla. Sí. <ríe> es un asunto paradójico, pero estamos en una isla. Sí. Eh, y de manera que, ciertamente, cuando llegamos al Ayuntamiento, en ese momento dirigido por el alcalde Carlos Guzmán, convertido en tragedia se puede sí. decir porque para tomar posesión en ese momento tanto los, el consejo de regidores como el alcalde y la vicealcaldesa tuvieron que hacerlo eh, con las limitaciones que imponía en ese momento la pandemia eh, solo verdad y al otro día o ese mismo día viene entonces la otra tragedia que eh, fue eh, lo que usted menciona, el incendio de Duquesa. Eh, fueron unos un mes y, y prácticamente dos meses sí. de un intenso trabajo eh, a lo largo y ancho del, del, del vertedero. Ya ustedes saben, todo eso convertido en llama sí. por donde quiera. Eh, una persona que acaba de llegar, que el recibimiento sea ese. <risa> imagínese usted cómo podría sentirse. Pero eso no a Milano, el equipo, sino que... Por el contrario, le dio más fuerza y espíritu de trabajo eh, a mal tiempo, buena cara, como decimos en el Cibao. Y se enfrentó o nos enfrentamos a esa grave situación y superamos todos los embates de, ese, de esa gran tragedia, en ese momento el incendio del vertedero, el más grande del país, y por ende porque eh, recoge prácticamente todos los desechos sólidos del Gran Santo Domingo, donde van más desechos sólidos, y ya usted sabe lo que significaba eso, y prendido en fuego. Bueno, con el trabajo intenso superamos esa, esa tragedia en ese momento. Pues pa, pasado eso, no bastó para nosotros integrarnos al gran compromiso que tenemos de convertir lo que el alcalde... Carlos Guzmán y su equipo vendió en, el, en la campaña convertir a Santo Domingo Norte en una ciudad en una ciudad segura y en una ciudad limpia en una ciudad organizada y esos son los tres ejes principales de, de nuestro norte por un nuevo norte y precisamente estamos logrando eso con la, para la satisfacción y la tranquilidad de los municipios y por eso hoy eh, la valoración que tiene como usted decía el reconocimiento el andar de, de ese equipo que hoy en día es el municipio más mencionado y más valorado de República Dominicana sin lugar a duda pero eso ha costado un gran esfuerzo eh, Pedro ah, antes que continúe no quisiera dejar pasar por alto porque usted mencionó algo que para Santo Domingo Norte siempre ha sido una preocupación, el tema de la recogida de la basura. Me gustaría que me di un poco de detalle, porque yo sé que Santo Domingo Norte, como otros municipios, a veces la población no tiene cierta disciplina ni cierta cultura en manejo de los desechos, como se le llama popularmente la sí, basura. Sí. ¿Qué han hecho ustedes ante esa situación? Bueno, precisamente, eh, Robert, sí. ese fue el principal eje... O es el principal eje de trabajo de esta, de esta administración. No podemos perder de vista que ahí hay un equipo que se levanta a las primeras horas del día. Ya a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, el equipo está tirado a la calle, como decimos. Uh -huh. Pero se acuesta, es de los últimos que se acuesta ese equipo de trabajo. Sí. O sea que prácticamente ese equipo de hacer urbano, lo que. Toma para descanso, son 6, 7 horas de las 24 que tiene el día. Pero no un solo día, es todos los días, los 30 días del mes. Entonces, a eso se debe, se ha debido el, el, el gran desarrollo y, y, y cómo enfrentamos nosotros la realidad de ese momento que es ahora totalmente diferente al momento en que vivimos. En ese momento nosotros teníamos un gran problema sí. y era cómo limpiar el municipio y nos enfrentamos a esa problemática porque nos enfrentamos también a la, a la, al, al incendio de sí. en ese momento y sencillamente por la entrega del equipo, por la entrega de los municipios que se integraron por la entrega de los dirigentes comunitarios la entrega de las iglesias evangélicas católica la entrega de los empresarios en fin de los industriales, todo un equipo mancomunado, porque no basta con la intención de una persona. No, fue un equipo que se integró y se estructuró alrededor de una problemática que teníamos, que ya hoy en día es, como usted bien menciona, historia del pasado. Usted va ahora mismo a Santo Domingo Norte y no cree que hace dos años eso era totalmente la, la, la hoja al revés. Era totalmente distinto a lo que tenemos hoy en día, pero eh, les reitero que no fue ni es fácil, pero cada día con mayor entusiasmo con más ahínco, ese equipo de aseo urbano, de ornato, del de, equipo de, de, de barrido, verdad que hay sí. que felicitarlo a ese gran equipo usted observa en las en las principales vías de Santo Domingo Norte, la hermana Mirabal la Jacobo, la Charle la, la carretera del, del, de la ecológica del parque, usted cree que ahí es su casa, sí. porque usted no observa ni, ni el más mínimo granito de arena en, la, en, la, en, en, en los contenedores, en los badenes. O sea, todo es trabajado con un amor, con pasión, con pasión, que eso es lo que se le ha puesto a, a Santo Domingo Norte. Amor y pasión por el trabajo, por la buena ejecutoria, que, que, se, que es lo que plantea Carlos Guzmán. Y nosotros no dormimos ni vamos a dormir. Estamos logrando el objetivo, pero tenemos que mantenerlo. Y eso es lo que ahora mismo nos plantea el reto. Mantener ya lo que hemos logrado. Y, y, y ese equipo no está más que integrado a mantener los resultados o los logros que hemos tenido hasta este momento. Eh, eh, Pedro, hay algo que para nadie es un secreto. En la geografía nacional, la población, los ciudadanos... No siempre tienen esa educación ciudadana, esa cultura por las botellitas plásticas, la basura. Yo veo siempre, a veces cuando yo vengo saliendo del municipio, veo personas que vienen en su vehículo y ponen la basura precisamente en algunas esquinas, en algunos puntos. Que uno llama a esto con preocupación, porque, porque si se ha limpiado, ¿qué hacen ustedes para poder eliminar esos desechos que se colocan especialmente en la hermana Mirabal? Y algo muy importante... Educación Ciudadana. ¿Qué hacen ustedes en este sentido? Bien, eh, excelente pregunta, Robert, de su parte. Usted es una persona, un periodista muy eh, per perticaz en, sí. en sus preguntas, ¿no? Mire, eh, hay un equipo que, que es el de Educación Ciudadana, sí. que lo dirige la licenciada Fiordalisa Alcántara sí. de Desarrollo Social. Y ese equipo está eh, integrado, y, otros, y otras direcciones también se sí. integran. Eh, para llevar a los ciudadanos precisamente la información de cómo deben manejar los desechos sólidos sí. en su casa, en su residencia y no sacarlo a la avenida. Okay. Que eso es también lo que nos ha dado el resultado que usted menciona y que tenemos, que, la, que es visible a todo lo ancho y largo del municipio. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, ese equipo desarrollado a todo el municipio le lleva la orientación de qué debe hacer. Pero también hay otro equipo que es la parte de los que no quieren hacer eso, entonces. Sí. Y es la policía municipal. Y también nos ayuda la Policía Nacional, ¿por qué no decirlo? Para cuando las personas no quieren, entonces, someterse a, esa, a ese régimen, ¿verdad? Entonces, hay régimen y consecuencias. Nosotros, a esos que por una razón u otra no quieren eh, obedecer eso, entonces, los sometemos a la obediencia. A la policía municipal, lo les conduce en eh, los vehículos, les, le, les conduce a veces también la persona eh, particular sí. y los sometemos a un régimen de pagar entonces la multas. Hayan habido multas de 200 mil pesos, de 100 mil sí. pesos, de 30 mil, dependiendo la, la sí. naturaleza del caso y la gravedad del caso. Cuando, la, cuando los, los camiones también van sin, sí. sin la lona correspondiente, también son llevados a un lugar que tenemos allá retenido y Aparte de que tienen que comprar la lona, entonces sí. son también retenidos y se les coloca su, su multa. ¿Para qué, verdad? Porque es un compromiso de todos. Sí. Nosotros simplemente tenemos la responsabilidad de la administración, pero esa, esa administración nosotros nos regimos por leyes, por normas, ¿verdad? Sí. Por ordenanzas municipales eh, que dicen lo que hay que hacer en cada caso. No estamos haciendo cosas que no conozca la, la comunidad, la, la, la, los municipios y cuando por una razón u otra eh, violan, desobedecen esas ordenanzas, entonces sencillamente les colocamos lo que manda la misma ordenanza, que es la imposición de algunas multas para que entonces, por, por una razón u otra, eh, poder nosotros mantener el municipio en las condiciones que reclama la sociedad y que usted bien menciona hace un momento. Muy bien. Pedro, tenemos que hacer una pausa. Yo quisiera que retornar ya después de ver esa panorámica que usted habló desde la llegada de Carlos Guzmán a este ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Poder hacer unas proyecciones de eso que anunció el alcalde en su pasada rendición de cuentas. Temas muy importantes como organización vial. El tema de la seguridad municipal, que es súper importante. Y no sé si usted me permite hasta hablar luego un poquito de política allá en Santo Domingo Norte. ¿Qué le parece? cómo no, cómo no. ¿Cómo con mucho gusto. Hacemos una pausa, retornamos de inmediato. Interesante conversación con Pedro Castaño, secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Venimos en un minuto. Amigos, retornamos por aquí nuevamente. Le digo en esta noche conversamos con Pedro Castaño, quien es secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Secretario, al hacer la pausa, yo le quería a usted por lo menos hablar de los anuncios que hizo el alcalde Carlos Guzmán en su pasada rendición de cuentas. Porque sé que el tema de organización vial es suma importancia. Lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana que hablaba el alcalde y también con el tema del medio ambiente. Me gustaría que habláramos un poquito de eso, por favor. Excelente, Robert. Pero antes de, de, de irme hacia allá, me gustaría resaltar dos casos que para mí marcaron, eh, como me marcaron, Sí. Eh, fueron de dos vehículos juntos, un camión y una camioneta, que nosotros, junto con uno de los del equipo de seguridad, sí. íbamos pasando por el momento, en ese momento por el lugar, ahí en la, en la calle Sánchez, sí. prácticamente cerca del de equipo y transporte. Okay. Y estaban llen, dos esos dos vehículos eh, casi frente a, a, un, a un río sí. que precisamente va correlacionado con el medio ambiente. Bueno, pues lo llevamos a, precisamente a Equipo y de Transporte detenido y esas personas temperaron, Lo llevamos allá y se le colocó lo que les decía ahorita, su, su multa correspondiente. Pero de ahí para acá usted pasa por ahí y ya no, no se ven los hechos sólidos. De manera que es lo que nos da ha dado resultado en este momento. Por lo que le decía, el que no tempera por la buena, lamentablemente no nos queda de otra que imponerle las sanciones correspondientes. Y eso va ligado con el medio ambiente sí. y también con la organización vial y el desarrollo del municipio. Porque, ¿qué ocurre cuando nos tiran unos desechos sólidos en, la, en las cañadas, en los ríos? Que eso afecta el medio ambiente. Sí. Y es uno de los ejes principales de la administración del alcalde Carlos Guzmán, del ayuntamiento, de la alcaldía, sí. en sentido general. Ahí hay directores, directoras, encargados, el más mínimo empleado, eh, de, de, el más simple empleado que, que, que hace a la, las avenidas, son todos preocupados por el medio ambiente. Y por eso, por ende, tenemos nosotros que cuidar ese trabajo, ese legado, como es aquí el, el, el programa de mi amigo Don Mario Rivadulla. Sí. Entonces, nosotros tenemos que cuidar eso para mantener la organización del municipio porque les le recuerdo que fueron tres ejes principales, organización, limpieza y seguridad. Y precisamente usted mencionaba la parte de la seguridad vial y el entorno vial. Hay el, el, el, el equipo de, de, de gestión vial que tenemos nosotros, excelente. Usted observa que ahora mismo hay un circuito de... de eh, oh Dios mío, de... De la policía de, municipal. De, sí, de la de la policía municipal. La patrulla, en pero aparte de eso, de, de lo que controle el tránsito. Ah, okay. de, de Los agentes de tránsito de la DGC. Sí. O los semáforos. Los semáforos. Que, sí, exactamente. Sí. <risa> un circuito de. se me fue la palabra, pero sí. llega. Un circuito de semáforos que no existía en Santo Domingo Norte. Y por eso nos ha reducido bastante lo que son los accidentes de tránsito en, en las vías. Tenemos un, un semáforo colocado precisamente con ayuda de, de, de vaya la, de la promoción del grupo Bravo ahí en la entrada de, de la hermana Mirabal, que no sí. teníamos semáforo eso era una odisea cruzar esa avenida ya se cruza con facilidad en la ecológica con, con allá con la Jacobo Magluta sí. también ahí colocamos un semáforo que no lo había en la entrada de Lovisono, en la Jacobo también tenemos un semáforo que no lo había en la entrada del aeropuerto Joaquín Balaguer también tenemos un semáforo que no lo había hemos reparado lo, lo, existe, lo que había en existencia eh, de la entrada de la Jacobo Magluta con, con la Sánchez en la entrada de Huaricano también sí. eh, en condiciones óptimas también eh, reparamos el que está en, la, en Frente a Lolé en Sabana Perdida es decir, ha sido un trabajo intenso y extenso a todo lo alto lo largo de, del municipio pero igualmente la seguridad municipal el alcalde anunció y ya en el próximo día se integrará una persona muy querida por la comunidad, por la República Dominicana, que hizo su trabajo en su momento y por eso la gente lo valora. Porque sencillamente lo que hay que hacer es trabajo y la gente va a valorizar en su justa dimensión lo que hace cada uno. Lo que usted hace aquí en este programa, la gente lo valora. Lo, valora. Sí. lo que hago yo en, mi, en mis funciones, la gente lo valora si lo hago bien. Ahora, si lo hago mal, también tiene su, su, su precio. Y entonces, P per permítame, Pedro, si usted quiere que tomemos alguna llamada, ah, a ver qué dicen los municipios. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Buenas noches, Teledebate. Sí, buenas. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás? Ey, distinguida, la distinguida amiga Lenin. Saludos. ¿Qué tal? Gracias, quiero felicitarte por, por, por el programa, por el invitado que tienes, porque sucede que se está, o sea, se está viendo que Carlos Guzmán es uno de los mejores alcaldes, que está haciendo muy bien en su trabajo, pero al, hay algunos rumores por ahí que se, se va de donde está, entonces eh, yo quiero saber una orejita a ver si eso es verdad excelente, excelente, otra pregunta Lenny por si acaso, ah también había, habían, eh, o había no, vi eh, una información acerca de que el ex director de la policía eh, Candelier pues sí. iba a darle un apoyo con el tema de la seguridad en la zona si si ya eso es una realidad o qué ha pasado con Excelente, excelente entonces. Gracias Lenny. un abrazo, un saludo por allá. Pedro, usted escuchó, hay dos preguntas puntuales sobre los rumores de que el alcalde cambiaría de partido y también sobre el tema de Pedro de Jesús Candelier, que usted empezó a mencionarlo, pero conocer ya si está en función y cuál va a ser en sí la función que va a desarrollar ahí en el municipio. Sobre, sobre la, lo último, sí. precisamente iba ahí cuando se produjo la llamada, eh, el alcalde lo anunció sí. en su discurso de rendición de cuentas el 24 de abril. Sí. Con todo el esplendor de las palabras de nuestro alcalde, que es un, un gran exponente en su discurso. Y no era para menos. Precisamente en los próximos días se integrará el eje general Pedro Jesús Candelier a ayudar a la seguridad ciudadana del municipio. De manera que Ahí está precisamente el alcalde en, sí. su, en su alocución eh, diciéndole a los municipios, al país y al mundo lo que se debe hacer en ese, lo que se va a hacer en el municipio en materia de seguridad ciudadana. Y eh, la gente está, por lo que le decía, por lo que valora el trabajo de Pedro Jesús Candelier, eh, atento a la llegada de Pedro Jesús Candelier en, esa, en ese espacio. De manera que en los próximos días eh, estará integrado a hacer el trabajo correspondiente. Que, que demanda el municipio y para lo que será contratado. Déjeme decirle que es una asesoría, una dirección gratis. Él, va, sí. él no va a, a cobrar ningún centavo, ah, sino excelente. que es una, un trabajo que él va a dar por su eh, vocación de servicio excelente. a la comunidad. Y lo que decía la, la radio, perdón, la televidente en su llamada, con relación a la al tras, traspaso de, de partido. Sí, sí, de partido. Sí. Sí, se nos va se va Carlos de la no, Fuerza del Pueblo y demás. No, Carlos, Guzmán, de... Carlos Guzmán no hace nada en otro partido y el primero que tiene conciencia y conocimiento de eso es él. Sí. Carlos Guzmán es de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y el igual que yo soy de la Dirección Central y el equipo que está integrado de la Fuerza del Pueblo de Santo Domingo Norte, lo que estamos trabajando es para ganar en el 24... La alcaldía con Carlos Guzmán, con otro alcalde, con quien sea, y ganar en, el, entonces, en febrero con Carlos Guzmán o con el candidato que lleva la Fuerza del Pueblo. Y en, en mayo entonces con Leonel Fernández, el, el último domingo de mayo que dice la, sí, la, la, ley la, la ley electoral. Entonces de manera que ahí no hay ninguna duda de que Carlos Guzmán siempre, hay un, un dicho campesino, en el cibao que le dicen que al mango que está maduro es que se le tira piedra, Muy ¿verdad? A la fruta, al fruto, al árbol que da fruto se le tira piedra. Entonces, precisamente, hay versiones, hay voces, rumores, que, rumores eso. Voces, eh, no, no rumores, no, porque nunca ha habido eh, eh, el menor, la menor intención, ni idea, ni, por, ni asomo de que Carlos Guzmán se irá de la Fuerza del Pueblo ni para, para ningún lado. Pero hay intenciones de otra persona, ¿verdad? Sí. Que creen que con eso le van a bajar a disminuir la popularidad de Carlos Guzmán. Sus intenciones electorales siempre han superado el 70%, no porque yo quiera decirlo, ni porque nada, sino que los números están ahí. Carlos Guzmán aspiró a diputado por primera vez sí. en el 10 y fue el, el primero más votado del Gran Santo Domingo. Volvió en el 16 y fue el más votado del país, el sí. segundo votado entonces del país, ¿verdad? Y entonces cuando ahora en el, en el 20, cuando nos presenta, se presentó para alcalde, entonces fue prácticamente el más votado de los alcaldes. O sea sí. que a una persona con esa con ese rating de popularidad y de, y de de agalla política, hay que ver por dónde se le saca filo. Pero a Carlos no hay por dónde sacarle filo. Es que es un candidato, una persona querida del pueblo, querida por los municipios de Santo Domingo, y ahora con con verdad con arraigo nacional en la fuerza del pueblo, con un hombre que lo quiere, como Leonel Fernández, una persona que es querido por todos en la fuerza del pueblo. Entonces, ¿qué iría Carlos a buscar a otro partido? ¿De ¿Ser cola de, de, de qué? De nada. Tanto ser siendo de la primera figura en un partido con opción de poder, que va para el poder en el 24, a buscar que en, en el PRM, un partido que simplemente y el gobierno lo que van es de capa caída. Cada día peor. Entonces, no, no le veo como razón de ser de lo que quieren eh, pronosticar que Carlos Guzmán se iría a otro partido. ¿Cuál sería la justificación y la razón? No la veo. Excelente. Pedro, se nos ha agotado el tiempo. Interesante la conversación con usted. Ya han escuchado los televidentes. Yo creo que esa es la primicia del día de hoy para todos los televidentes. Carlos Guzmán sigue en su fuerza del pueblo. Así lo ha confirmado el secretario general y dirigente de la fuerza del pueblo, Pedro Castaño. No, vamos no, a tomar esta no, llamadita. No es que sigue, es que nunca ha habido intención. Que no ha habido, ahí está. Vamos a tomar esta. Vamos a ver. Buenas. Hello, buenas. Está ahí, parece que se le cayó. Yo creo que si no suena, podemos nosotros. Pedro, brevemente, hay un minuto nada más para aprovechar. ¿Cómo está en sí la fuerza del pueblo allá en Santo Domingo Norte? ¿Cómo, ¿Cómo está el crecimiento y cómo marcha el, esa maquinaria allá en Santo Domingo Norte? Ahí de manera muy breve para que la audiencia sí. entienda. El lamento que va a ser tan breve, sí. pero vamos a resumirlo. Va a ver. Mire, en, la, en Santo Domingo Norte y en el país, sí. pero en Santo Domingo Norte específico, nosotros hoy, si hoy fueran las elecciones, sencillamente yo lo pudiera resumir que nosotros ganamos las elecciones en primera vuelta en Santo Domingo Norte. Sin lugar a dudas, con Carlos Guzmán, con Leonel Fernández, con los candidatos a reidores, alcalde, con lo que sea, nosotros ganamos las elecciones. Vamos a tomar esta ahí breve. Adelante, Bien. buenas noches, Teledebate. Buenas, Teledebate, le escuchamos. Tiene que bajar un poquito el televisor para que me pueda escuchar por aquí. Buenas Adelante, ¿quién y de dónde, por favor? Sí. Sí, quería decirle que sí, que Carlos Guzmán ha hecho buen trabajo en Santo Domingo Norte. Excelente, entonces, muchísimas gracias, por favor. Ese es el sentir. Sí, qué bueno, sí. Se, se siente que el municipio está pendiente a lo que es sensacional de Carlos Guzmán. Pedro, resumía ya cómo está la fuerza del pueblo en Santo Domingo Norte. Recuerdo que decía de que con Carlos gana nuevamente allá. Vamos a ver ahí. Con Carlos ganamos. Lionel gana en Santo Domingo Norte. Hoy. Y, pero que nosotros no estamos parados. Ahora mismo, ahora mismo, en estos momentos, se están desarrollando en Santo Domingo Norte varias reuniones, que yo debía estar en una de ellas, sí. pero no hay forma de ocupar dos lugares en el mismo tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces. La maquinaria de Santo Domingo Norte, encabezada por Carlos Guzmán, Pablo Olmo, Jesús Félix, Manuel Brito, eh, Miguel Florentino, Víctor Pavón, eh, ¿quién es más? Eh, Nicolás Fortunato, eh, una cantera de dirigentes en todos los, los, los, los bloques. Rubén Maldonado de allá. Rubén Maldonado, sí, claro que... Juan Francisco, Peguero, Tulile. Sí. Eh, ese es bueno, Tulile, pero ha olvidado los amigos. Sí, Tulile pero es bueno, es bueno. Es, sí. es bueno, es bueno. Sí, es bueno, bueno. Eh, Mire, escúseme, Juan Oye, Antes que se me olvide, Pedro, a Víctor pavón cuando usted lo vea. Dígale que sus amigos del 16 y el 24 lo quieren saludar. Eh, él, lo él, lo sí, él lo está escuchando. Sí, él lo está escuchando. Excelente. Va el mensaje directo. Entonces, ahí está en Guaricano eh, Erasmo Brito, eh, Reyes Rodríguez, eh, eh, José Fortunato, en fin, mire, si me pongo a, a contarle, la, tenemos más de, nosotros se nos puso una meta sí. para inscribir en la Fuerza del Pueblo y ya hace rato que la superamos, tenemos el 132% de la meta con la que nosotros debíamos ganar. Sí. O sea que nosotros no tenemos ningún tipo de problema, la, la, la, la dirección, la dirigencia política está enfocado y enfrascado en esa situación. Excelente. Pero es a nivel nacional. Excelente. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias. Ya producción me está haciendo señas que no podemos continuar, pero muchísimas gracias, Pedro. Interesante participación. Pedro Castaño, secretario general del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y de la Alta Dirigencia de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Norte. Muchísimas gracias. Pedro, pendiente a volver para dar detalles cómo marcha la política allá. ¿de acuerdo? Cuando usted desee, hermano, estamos para servirle. Eso es así. Muchísimas gracias ¿no?